Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack Investigador Únete al Team Hola gente, bienvenidos a este video de evidencias paranormales que ustedes me mandan a mis redes sociales y también de algunas noticias sobrenaturales del mundo del misterio en este primer video les tengo una grabación que fue realizada en una escuela Al parecer a medianoche alguien pudo captar a un niño fantasma dentro de uno de los salones de la escuela Vamos a ver el video Ustedes pueden ver, las imágenes son bastante claras. Se ve un niño de playera blanca que camina dentro de uno de estos salones. Se supone, o al menos la información que venía con este video, es que eran las 12 de la noche y nadie podía estar dentro de la escuela. Pero a mí no me parece que esto sea un fantasma. Las imágenes se ven muy claras y se nota que ese niño es un niño de verdad. Por alguna razón es que se encuentra dentro de este salón de clases. Quizás sus padres son intendentes y se quedan juntos a dormir en ese salón y lo captaron eh, caminando dentro de esta aula. Para muchos esto es un video paranormal y el niño sería un fantasma. En lo personal no creo que sea así. A mí me parece que es un niño de carne y hueso que por algún motivo se encontraba dentro de ese salón a altas horas de la noche. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Vamos al siguiente video. Si lo pudieron notar, esta es una tendencia que está en TikTok, el hacer este tipo de, de movimientos y hacer ese sonidito raro, pero en realidad lo que sucede en el video es que se alcanza a mover el Woody que se encuentra atrás. Muchos pudieron captar ese momento y los comentarios son de que el Woody se encuentra poseído. Yo creo que en realidad se trata solamente de algo de entretenimiento. Creo que solamente fue para causar intriga y que la gente comentara mucho más en ese video. Que sí, tiene muchas miles de vistas. Pero ustedes qué opinan, será un muñeco poseído o simplemente parte del entretenimiento. Además yo creo que lo jalaron con un hilo. El siguiente video podría ser la evidencia de un ser críptido y es que es sumamente extraño ya que captaron a una criatura dentro de un canal que está completamente contaminado por lo que ningún ser vivo pudiera vivir dentro de ese canal que se encuentra en esa... Lamentablemente la grabación dura muy poco tiempo y no podemos percibir qué animal es el que está dentro del canal Se ve que es una criatura grande, algo completamente extraño y posiblemente desconocido ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver este increíble video Es un ratón, ¿no? No mames, es tan pero, pero Es una llanta No, pero, ¿no? No, pero tiene culita, ¿no? De trapo. No, mira, porque sí se ve que se mueve hasta ¿No ¿Qué hiera? es No, se mueve muy no, no, no, mames, qué no, Se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Ya no, y mucho menos un animal de grandes dimensiones como el que acabamos de ver. Habrá sido un cuerpo extraño que estaba flotando, basura, un animal que en verdad se metió dentro del canal. No lo sabemos, la grabación no nos da más elementos para poder analizarlo y determinar de qué se trata. Pero por el momento muchos creen que sí, es una criatura que vive... En este canal de aguas negras ¿Será eso posible? Esto sí me dejó pensando bastante ¿Ustedes qué opinan? El siguiente video está circulando en redes sociales Y es bastante interesante Nuevamente algo, un fenómeno extraño Se hace presente en esta ocasión en el mar Una nube parece mantenerse a ras del mar Y por mucho tiempo se encuentra inmóvil ¿Qué habrá sido esa nube? Muchos dicen que en realidad es una nave extraterrestre que está camuflajeándose por medio de esta nube mientras hace algún tipo de operación. Vamos a ver el video. Fenómeno, una nube negra. En pleno cielo azul. A la mañanita. increíble una nube extraña observen todo está azul y una nube extraña mire patrón ese nudo ¿qué será no Una nube extraña, bajita, sobre el mar. ¿De qué se trata? No se sabe. Todo está claro. No hay nubes negras en el cielo. Pero aquí se encuentra una nube. Una nube demasiado oscura. Demasiado. Nunca antes visto. El celular no es de tan de alto. Tan, de tan... ¿Qué piensan de esta grabación? Es bastante curiosa. Yo desconozco si una nube pudiera bajar hasta tan bajo nivel. Pero no sé ustedes si alguien tiene alguna anécdota, experiencia o saben si las nubes pudieran bajar al nivel del mar pues bueno esto se podría explicar y si nadie ha visto una nube a nivel del mar y es imposible que esto suceda entonces estaríamos hablando de un fenómeno sumamente extraño. Quizá una nave extraterrestre pudiera estar escondiéndose dentro de esa nube. Un video bastante extraño. No sé qué opinar al respecto. Les voy a dejar esta investigación a ustedes. Vamos a pasar al último video de este, que es un noticiero sobre evidencias paranormales que me han mandado a mi correo. Este video me lo mandaron a mi cuenta de Facebook y querían que de alguna forma yo interpretara lo que había ocurrido. Cuando vi el video no vi nada raro, me pareció que en realidad no aparecía nada y me estaban tomando el pelo. Pero después de que hablé con esta persona y le pregunté qué era lo que sucedía, me indicó que en una de las esquinas del video es una cámara de seguridad que está captando la calle. Sucede algo asombroso. Hay una santa muerte en esa esquina y por ahí al parecer pasan dos fantasmas. ¿Será esto posible? Vamos a ver con detenimiento el video. Pudieron observar en la esquina se pueden ver estas dos ánimas que pasan, pudieran ser efectivamente fantasmas porque hasta los perros se escuchan ladrar, pero no lo sé, también puede ser parte de la cámara de seguridad que capte muy pocos cuadros por segundo y eso hace que las personas o cualquier objeto que pase a una velocidad se vea transparente, esto me parece que puede ser parte de la cámara y no precisamente de fantasmas voy a mostrarles en algún otro video cómo es que estas cámaras captan muy pocos cuadros por segundo y esto hace que las imágenes que pasan a velocidad pues pasen corridas, pasen barridas y se vean transparentes. No me parece que sea un fenómeno paranormal este, más bien es un fenómeno de la cámara de seguridad. Pero les agradezco inmensamente a todos aquellos que me mandan sus evidencias paranormales y noticias sobre este mundo sobrenatural para que yo haga videos y se los muestre aquí. Así que ya saben, cualquier noticia que pase en el mundo sobre esta temática se las voy a estar presentando en estos videos. Gracias a todos por enviarme sus evidencias al correo que aparecerá en pantalla arroba, gmail, punto com, o a mi número de WhatsApp que también estará apareciendo en pantalla. Mi nombre es Oxlac Castro, saben que los quiero mucho, los espero en todas mis transmisiones nocturnas y nos vemos en el siguiente video. Seguramente tendremos muchas más sorpresas.